Pero a continuación queríamos presentarles aulas virtuales de la Consejería de Educación de Canarias, que como les digo es nuestra siguiente ponencia. Es nuestra siguiente ponencia. Eh, yo lo siento mucho, pero, disculpe, pero tenemos eh, nosotros un claustro aquí con el CEO pero que me está contando. Eh, tenemos la siguiente ponencia, como hoy acabo de insistir, para concluir la primera jornada del Congreso. Mire, yo había reservado esto para, para toda, fíjense, toda la gente que tengo aquí del CEO. Ajá. Y yo lo que no voy a hacer es mandarlo para casa. ¿verdad? No, no, por supuesto. Y menos a, un día como hoy. sí organización o algo? Yo lo siento. La verdad uh, sabe mal. Sí, no, bueno, con, por mí no se preocupe. Adelante, aprovechen ustedes el tiempo. Gracias, Gracias. muy amable. bueno pues sí es que, que faltan compañeros que vamos. tienen que estar aquí en el claustro y, y no han llegado todavía porque vamos a esperar un poquito vamos a esperar un momento sí sí No. Lo siento, pero nos faltan a cuatro o cinco compañeros del claustro y que son vitales para, para que pueda empezar el claustro sin… Sí, sí sí sí sí sí Si quieren pueden quedarse al claustro, ¿eh? no hay ningún problema. Pues nada, pues deberíamos de empezar el claustro. Lo siento por la tardanza, pero a veces ocurren estas cosas. <risa> pues nada, mira, además se nos va a hacer tarde. Tenemos que empezar ya el claustro, ¿entiendes? No, no lo entiendo. Pues bueno, pues vamos a empezar el, el claustro. Eh, gracias por haber venido un, un viernes por la tarde. Para, eh, tuvimos que crear este claustro. Eh, es un claustro extraordinario. Lo tuvimos que... que, que lo tuvimos que, que hacer. Veo a alguien por aquí, no sé. Hola. Hola, sí. Eh, Buenas. Eh, perdón, ¿esto es el señor San Borondón? Sí, sí, eh. sí, sí, sí, sí. Este es el señor San Borondón, sí. Ah. Y estos todos son sus compañeros y compañeras del claustro. Ah, ah, ah, perdón. Es que acabo de llegar, acaban de nombrarme, acabo de llegar en el avión, no tengo piso. Ah, sí, ah. yo lo vi, yo lo vi, eh, lo vi esta mañana en el en el. En el frontal de dirección vi que lo había nombrado, es verdad, es verdad. ¿Alguien tiene un piso para alquilar? A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, mire, eh, siéntese, por las normas COVID es mejor que estemos sentaditos y, y nada, yo a, a alguien seguramente al final le podrá ayudar eh, o, o la, la, la vicedirectora también le podrá ayudar para, para ese tema del alojamiento, no el se preocupe. Piso, ¿El piso podría ser con piscina o…? ¿Con piscina? con piscina. Ay, ay, mi madre. Ay, mi cabeza. Eh, con piscina. Yo creo que con un sueldo docente podría ser piscina y spa, ¿sabe usted? Bueno, pues, tranquilo, hombre. Siéntese y, y vamos a empezar. Bueno, eh, como ustedes saben… Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas todas al, al claustro. Eh, como ustedes saben, en el… Eh, estamos… Tenemos que… Que aprobar el plan digital del centro y dentro del plan digital del centro está puede, eh, eh, seleccionar un, uh, una plataforma virtual que podamos usar con el alumnado y el problema que tenemos es que ustedes usan muchas plataformas virtuales y queremos tener una sola y que la usemos con todo el centro y que seamos coherentes porque Siempre que usamos –como ya nos han dicho, como nos han estado hablando–, siempre que usamos y tenemos que tener cuidado con la, con la Ley de Protección de Datos, tenemos que pedir autorizaciones, tenemos que informar a la familia y todos vamos a usar la misma y también pediremos el consentimiento informado. Bueno, eh, para los nuevos, que seguramente hay nuevos, pues vamos a presentar al equipo directivo, pero no vamos a perder el tiempo presentándonos a todos y ya no nos irán conociendo. Bueno, a mi derecha tengo a Salva, que es el jefe de estudio, y a mi izquierda tengo a Luz, que es la secretaria. Y este que les habla, que es Luis, el, el director del CEO San Borondón. Pues, bueno, eh, como ya les he dicho, ustedes usan muchas eh, plataformas. Y vamos primero a darnos a darnos una a sacar una foto de cuáles son las plataformas que utilizamos en este centro. Entonces para eso, pues vamos a utilizar una plataforma y un plugin de la plataforma y lo tienen. Tienen ustedes ahí un código QR. El código QR también lo tienen pegado en la. en la Perdón, en la. Eh, perdone, don Director. Eh, eh, que, eh, yo no puedo.. esto no funciona con mi este móvil. Ay. Ay, Ay… ay Samurón, don Bendito, ayúdame. A ver. A ver, eh, ¿cómo, se llama, ¿cómo se llama usted? Ernesto. Ernesto, mire, Ernesto. Yo eh, lo que le quería, lo que, eh, lo que necesita usted es un, un, un smartphone, aunque sea de baja, pero tranquilo, no, no no tiene por qué tenerlo. Hay por ahí que da alguna notación de un tablet que lo le podemos buscamos, dejar. Lo buscamos ahora. Sí, se lo dejamos y algún compañero le ayuda para Perfecto. que pueda usted escanear el... El código QR que, y que pueda participar. Bueno, escaneen este código QR, por favor, todos. A ver. Que somos bastantes en el claustro. Que somos bastantes en el claustro y, quiero, y queremos tener... Sí, ya les he dicho que si no se puede escanear aquí, lo pueden hacer en, en la carpeta con total tranquilidad. ¿Vale? Bueno, eh, aquí tienen... Lo que van a ver ustedes es una, unos botones donde ustedes pueden marcar donde ustedes pueden marcar, pueden marcar un aula o dos aulas o tres aulas, en las que ustedes hayan usado. Ahí tenemos, un, ahí tenemos como en tiempo real, lo vamos viendo, cómo se van se parece un poquito al Kahoot. no sé si ustedes lo han utilizado en clase. Y es un plugin que se llama Evoting, que lo tiene bajed el, el, y que permite hacer estas cosas, ni siquiera te tienes que dar de alta, sino que con un código QR puedes acceder a una votación. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay algo que salta a la vista, ¿no? Sí. Perdona, perdona, perdona, pero es que con estas gafas… A ver. Eh, ah, Google claro. Mira, Eva GD, Campus, Hermodo, Canva, Chamilo… Pero ¿quién gana es Google, eh, eh. Google Carlos. Bueno, pues antes de hacer una votación y decidir cuál va a ser nuestra plataforma, eh, nuestro asesor nuestro, perdón, nuestro coordinador TIC del centro asistió eh, el año pasado a una reunión de ámbito de, de coordinación TIC y creo que tiene información que nos va a ser muy valiosa. Pero Freddy, ¿dónde está Freddy? Freddy, Freddy, Freddy, por favor Freddy, Freddy. Perdón, perdón, perdón. En el cuarto... Pero muchacho deja todos los días con esos cables. Mira, yo les digo una cosa a ustedes dos en privado. Cojan las llaves y un día vamos a ver, a ver qué tiene este hombre ahí dentro. Por Dios. A, no, a, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos vas va a contar sobre él sobre Buenas la tardes, compañeros y compañeras. Eh, yo simplemente le voy a facilitar la información que recibí en una de las, de las reuniones de coordinación TIC tan estupenda que se realiza mensualmente. Y en una de ellas se trató lo nos enseñaron, nos mostraron los distintos espacios virtuales que ofrece la Consejería de Educación a todos los centros públicos de Canarias. Como nos facilitaron la presentación, yo selecciono algunas diapositivas, realmente me las he copiado y con ayuda de Luz, la compañera Luz y si es tan amable me va a ayudar, la voy a utilizar para apoyarme visualmente, para que ustedes vean visualmente cuando le empiece a hablar de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Porque la gente que me conoce sabe que yo no hablo mucho. Bueno. Y delante de un micrófono menos. Sí. Me acuerdo una vez... Mira, mira, pero cantado... no, no, no, no, Ay, no, no, ya, está, ya estás con el submarino pues, está buceando, no. Venga, rápido, que Sabemos, lo he hablado con el equipo directivo, que hay algunos compañeros y compañeras que están aquí que utilizan aulas virtuales. Pero yo les dije a ellos, mira, vamos a poner un poco de cordura a esto porque vamos a decidir, y el consenso entre todos todo, qué espacio virtual vamos a utilizar, porque vamos a volver locos a la familia Entonces, les planteé esta reunión un viernes a las 8 de la sí, tarde. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, miran las caras, pero venga, ándate. No, no, no, no. Vamos, no. pues vamos a entrar en, en batalla. Bueno, en esa reunión nos hablaron del Office 365. Dice que ahora mismo la Consejería está pendiente de firmar, pero pendiente, a puntito, puntito, de firmar un convenio con Microsoft. Sí, vamos a ver. El team de Microsoft que tenemos nosotros ahora mismo es el de gobierno. Pero por eso mismo ellos nos, nos explicaron que lo que pretenden, porque ese team de Microsoft solo puede utilizar el profesorado, pero el alumnado no. Entonces ellos lo que pretenden es firmar ese convenio para facilitar ese servicio también al alumnado y al profesorado. ¿Vale? En ello están. Vamos a ver si hay suerte. Pero de momento no se puede utilizar el team con, con la, en la Consejería de Educación con el alumnado porque no se ha firmado ese convenio. Luego nos comentaron, nos hablaron del de GISU educativo de la Consejería de Educación. Y nos lo ofrecieron como un paquete de aplicaciones de Google que ofrece eh, pues al profesorado y alumnado pues, todas las posibilidades que tienen esas aplicaciones y lo ofrecen a los centros públicos de Canarias. Es una aplicación basada en la nube. Perdona, perdona. Perdón, Perdón, Uy, eh, cómo perdona. va a estar la noche, cómo va a estar la... Vamos a dejar hablar a... Yep. Perdona que te interrumpa. Vale. Nos vimos en el pasillo antes, pero tú no me miraste para mí. Vale. <risa> <risa> eh, que... El año pasado estaba en el Safe Islas Afortunadas y me dieron un correo que era yaniramaestra.saveislasafortunadas.es. ¿Te refieres a eso? ¿A que ahora nos van a dar uno parecido, pero del CEO San Borondón? No, no, no. no. Lo que comentaron en esa reunión es totalmente lo contrario, todo lo contrario. Es decir, de utilizar un G tiene que ser el educativo de la Consejería de Educación. ¿Por qué? Y solo para uso estrictamente educativo. Porque es ese G el que eh, está cubierto en ese convenio que firmó la, la Consejería. Incluso, nos llegaron a comentar en esa reunión, que los centros educativos no pueden tener un dominio propio. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros lo hacemos todo legal. Yo bien. no quiero meterme en problemas. Muy bien. Pues nada, continuando un poco el, lo que nos comentaron, eh, me gustó mucho una de las... si elegimos esta solución, si esta noche cuando se vote aquí esta tarde esta solución, pues me gustó mucho la posibilidad que tiene el docente eh, independientemente de que el equipo directivo solicite el servicio, o que se decida solicitar el servicio, puede solicitar una cuenta en la consola de servicio, y esa cuenta va asociada a él, mientras esté en situación de activo. Y no va asociada al centro educativo. Entonces Eso me gustó, y bueno, puede... eso, hay eso. compañeros que llegan nuevos, eh, hay unos cuantitos que han llegado hoy, si el año que viene le tocan otro centro, pues posiblemente se va... Mientras esté en Canarias no, no hay problema. No, no, no, no, no, no, Ah, muy sencillito para no volverlo a, a, al profesorado han utilizado el identificador de gobierno canaria arroba, como está ahí en la presentación canariaseducación.es. parecido al de gobierno pero ahora para, con el nombre educación en medio para que se vea en el dominio ¿vale? eh, bueno, ellos lo pueden solicitar en la consola y podrán utilizar todos los servicios que tienen a, a disposición Google, lo que ofrece Google porque el paquete que es, es un paquete gratuito o sea, consejera no está pagando nada por esto Vale. Eh, luego también nos hablaron de la, de, la, de la posibilidad de que el centro, si se decide, si esta noche se decide, no sé si estoy insistiendo mucho, ¿no? pero si se decide, eh, el equipo directivo puede solicitar el, el servicio del G Suite y ¿vale? en el caso momento que tú lo pidas, Luis, sí, sí, yo no tengo ¿vale? entonces cualquiera de ustedes, de los, equipos, de los miembros del equipo directivo, va a poder gestionar las cuentas de los alumnos, van a poder habilitar o deshabilitar las cuentas de los alumnos, vale. pero ojo, nos insistieron mucho, ¿eh? Siempre y cuando tenga el consentimiento informado de eso, la familia. Eso, eso es fundamental. Si no, Pero tú te no vienes conmigo y te sientas conmigo a hacerlo, ¿eh? Por favor. Pues ya no me gustó tanto. <risa> bueno, pues toda la información de esta que estoy hablando eh, está en la web del Liceo Educativo. ¿vale? Allí tienen toda la información que el, el, no te importa luz y nos muestras la web. Y así ven la información. En esta web yo la estuve navegando simplemente por curiosidad, ¿eh? Eh, y navegando por ella, yo les recomiendo que, que vayan a las preguntas frecuentes porque ahí hay respuesta a, a muchas de las consultas que, que ustedes me plantean a veces cuando me ven durante el pasillo, ¿vale? O por WhatsApp, que me llegan unos cuantos. Eh, nos recomendaron en esa reunión la eh, posibilidad de que se suscribieran a, a esta web. Es importante que se suscriban porque es en esta web, si hay cualquier cambio, eh, cualquier cambio de política, ajuste, se van a enterar al momento. Le va a llegar un correo con esa novedad o ese cambio. Avanzamos, Luno. Volvemos a la presentación. Te va a volver loca, Lúster, yo lo haciendo Tú me vas a perdonar. ¿eh? Eh, el servicio, Uno de los servicios estrellas que tiene el GIS Educativo como aula virtual es el Google Classroom. Y nos comentaron en la reunión que ellos tuvieron que hacer algunos ajustes. A, y algunos ajustes de política para, en este caso, habilitar de que a las clases solo se apuntaran la gente de que estuviesen en el dominio de Canal de Educación, no se pueden apuntar gente de otro dominio. Que se, también nos dijeron que iban a habilitar, de momento, la posibilidad de que se, eh, los usuarios de Canal de Educación se apuntaran en cualquier dominio externo para facilitar la transición y que se trajeran el contenido del YISU al YISU de la Consejería. Y por último nos hablaron de que iban a deshabilitar la posibilidad de que el profesorado pudiera conceder autorización a aplicaciones de terceros. Incluso un compañero me vio ante el pasillo y dice, eh, Freddy, estoy pensando eso. Y digo, mira, vamos a decirlo esta noche, pero él ya solicitó la cuenta, me parece muy bien. Eh, y me decía, es que fui a, a conectar el IDOCEO con el Claro y no puedo, y el IDOCEO está en local, no hay problema. El tema es que en la configuración de la administración, porque yo hice esa consulta a la gente de ATE, que siempre somos muy atentos y nos responden rápidamente, <risa> eh, y me respondieron de que en la configuración del GCI, a nivel de administración, eh, es complicado. Complicado porque eso es una puerta que está abierta o está cerrada. O dejamos conceder autorización a todas o no se concede a nadie. Y ellos, por protección de datos, han dejado, la, la mantienen cerrada. De todas maneras, vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Perdón. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento. un momento. Luz, no pongas eso en el acta. A ver, Elena, por favor. Por, yo, yo la verdad que aprecio mucho tus intervenciones en el claustro, que son muy críticas y, y me, a veces no las comparto. Pero, chica, aportaciones positivas. La consejería sí, sí. no del FBI. Por favor, estaría bueno. Eh, estate tranquilita ahí venga Freddy, sigue, ándate porque el tiempo va, bueno. vamos, nos está comiendo ¿estás molesto por la hora del cuatro? no creo ¿Eh? yo que estés molesto por la hora del bueno, ¿cómo perdón, se te ocurre? Continuo, yo, continuo. yo solo te hice caso a ti de ponerlo hasta ahora perdón, perdón. Venga, venga, venga. bueno, vamos a continuar eh, yo independientemente de si se decía esta noche eh, optar y decidir por utilizar Google Claro, lo que sí le recomiendo a, a todo el mundo, porque eso lo hablamos en la comisión TIC, que estamos unos cuantitos de los compañeros que estamos sentados aquí eh, está Pablo por ahí sentado y Yanira también está por ahí sentado. Yo no la veo Yanira, no se escondió hoy, ¿eh? Pues, eh, los compañeros de la Comisión TIC decidimos, de alguna manera, eh, o les recomendamos más que decidimos, les recomendamos que independientemente de que se decida utilizar la solución del Classroom o no esta noche, les recomendamos que soliciten la cuenta, porque todas las aplicaciones y servicios de Google se integran perfectamente en cualquier aula virtual que decidamos hoy, eh, esta noche, decidir cuáles vamos a, a utilizar en este centro del CEO San Borondón. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Luz, pasamos a la siguiente, por favor. Decir. También nos presentaron el Aula Digital Canaria como un nuevo espacio virtual, interactivo, eh, que ofrece al alumnado y al profesorado pues, todo el contenido y el material que se ha elaborado en el programa Brújula 20. Toda la información con tutoriales, y todas las, eh, eh, incluso video tutoriales, están en la web del Aula Digital Canaria y la pueden consultar allí. Pero si sí, el centro no brújula, ¿por qué está haciendo esto si no podemos acceder a esos materiales? No, no, vamos a ver, lo que me comentaron en la reunión es, ahora mismo está todo el material desde tercero de primaria a tercero de ESO y nos dijeron que próximamente estará en el resto de niveles pero que no nos preocupáramos, que sí, que incluso el, la gente, el profesorado de, que hay aquí de infantil o de bachillerato que quisiera utilizarlo, podría us, hacer uso de esta aula virtual porque ellos van a poner unas plantillas vacías para empezar a añadirle contenido, que son editables. O sea que no hay ningún problema de que la pueda utilizar todo el mundo, Yanira. Freddy, y en, vez, en lugar de estar hablando del aula digital, ¿no sería mejor una imagen, vale más? Mejor, mejor, no, si hay un compañero ¿hay que, que compañero tiene un compañero que... Mario, ¿tú, sí. ¿tú tienes un aula digital canal? Sí, claro. El curso pasado eh, lo usé con mis niños y niñas de tercero de primaria, ¿vale? Y les puedo asegurar que es una maravilla, porque tenemos a nuestra disposición todas las programaciones didácticas y todas las situaciones de aprendizaje, pero no solo para nosotros como docentes, sino también para que el alumnado pueda llevar a cabo actividades interactivas, ¿vale? ¿Pero que cualquier actividad en cualquier momento, aquí, aquí? No, compañera, parece nueva, de verdad. Yo te lo explico. Vamos a mostrar, si quieres, el aula que tengo del curso pasado en tercero de primaria. Es súper sencillo. Luz, por ejemplo, tiene acceso a mi aula porque también imparte clase en mi grupo. Y una vez dentro, lo que podemos observar es todas las áreas que yo imparto. Y si entramos, por ejemplo, en matemáticas, ¿qué nos vamos a encontrar? Por un lado, la programación didáctica y el mapa de, de todos los criterios de evaluación distribuidos a lo largo del curso. Y luego, por, el, por otro lado, todas las situaciones de aprendizaje. Si se dan cuenta, solo está visible la situación de aprendizaje 1 y la 2, porque el resto nosotros, como somos los que manejamos el aula digital, pues podemos ponerlas no visibles para el alumnado. compañeros eh, compañero, ver, eh, eh, esto tiene muy buena pita, pero y esto se podrá editar, porque si no, vaya patata de aula, ¿no? A ver, eh, Heracli, era tu nombre. No, eh, Ernesto, Ernesto, Ernesto, eso. Ernesto, Ernesto mira. Si entramos, por ejemplo, en la situación de aprendizaje número 2, que es la que estamos llevando a cabo ahora, nos encontramos con toda una secuencia de actividades, ¿vale? Y cada una de ellas tiene pues, diferentes tareas. En este caso hemos entrado en la situación de las matemáticas olimpiadas y cuando entras, pues todo ese texto que tú tienes ahí, puedes editarlo. Además, puedas añadir eh, documentos para que el alumnado los lo descargue, documentos que pueden ser editados. Y Luz, por ejemplo, por favor, dale a la parte de arriba ese vídeo que está ahí no estaba antes, ¿vale? Es un vídeo que hemos enlazado nosotros y lo hemos añadido ahí como primera actividad de iniciación. Y yo, personalmente, al alumnado le gusta mucho y es bastante visual e intuitivo para ellos. No sé si tienen alguna duda más. No. Pues la verdad es que esto se ve muy bien, pero, pero vamos, tengo una duda. Si yo creo que era una aula digital canaria... ¿Qué hago? ¿Tengo que hablar con el director? Porque el director no va a a paseo ya. Porque está hasta la... Era, era no te que digas, Ernesto, no te en preocupes, en nos sentamos luego un ratito y yo te lo explico. Pero si entras en el Aula Digital Canaria, en la web, puedes encontrar videotutoriales y si tú lo que quieres es darte de alta, puedes acceder a la consola de servicios de, del CAUCE y solicitarla como, como maestro de la Consejería de, de Canarias. Ok. Gracias. ¿Algo más sobre el Aula Digital Canaria? ¿No? Yo, yo, yo. Que muy bonito todo esto, pero digo, ¿alguien ha pensado en las familia y lo que va a costarles? Porque esto tiene pinta de costar un pastizal. No, no, no, no, no. para nada. No, no, no, lo no. que nos comentaron en esa reunión es que esto Siempre es fruto Elena. de un proyecto de la Consejería de Educación con fondos europeos. O sea, esto se coste, se. Pero y los alumnados entran así sin más, sin consentimiento, autorización ni nada. No, no, compañera, es que de verdad. Claro, no el Vamos a ver, en, sí. este, en este caso, en este caso, el Aula Digital Canarias sí necesita un consentimiento informado de uso y tratamiento de los datos, que además, si entras también en la página del web del Aula Digital Canarias, lo puedes descargar ahí, ¿vale? que sí. Esto se ve guay, ¿eh? Tiene buena sí. pinta. Muchas gracias, Mario. <risa> Eres un crack. Mira, Elena él te puede acompañar y te puede ayudar y te puede enseñar a, a utilizar el aula digital canaria, ¿vale? ¿Queda algo más, Freddy? Freddy, sí, ¿no? el tiempo... Ya, vale. sabes que no hablo mucho, sabes que no hablo... Sí, sí. Luz, por favor, como usted pueda, gracias. Por último, nos presentaron el aula virtual de Bajedé con todas las novedades y todas las mejoras que han realizado. Eh, la verdad que nos lo comentaron y, y nos dijeron que fue un proyecto que nació hace ya más de 10 años como proyecto, pero ahora es en la principal aula de la Consejería de Educación. Y por ese motivo está habilitado el servicio, eso no lo dijeron, yo mm -hmm. me he asombrado. Está habilitado el servicio para todos yo los centros. Yo ya no tengo públicos. que hacer nada. Yo ya no tengo que hacer nada. Ya, tú P no ya tienes no. que hacer nada. Esto es, es, es genial. Que solicitar eh. el servicio cuando era un proyecto, pero ya ahora no. Está mm -hmm. habilitado, Entonces cualquier compañero si deciden por esta por esta por este espacio, puede abrir un aula virtual en cualquier momento sin necesidad de estar molestando al equipo directivo ni al coordinador del VAGD. En los últimos años han realizado unas mejoras en la consola de servicio, ya se pueden hacer eh, copias de seguridad directamente en la misma consola de servicio, se puede crear cursos, importar contenido de todo el contenido, cursos completos del, del programa Brújula 20, por ejemplo, Pablo, el compañero Pablo que da matemática en primero la ESO. Sí, Pablo, ¿eh? sí. Podrías crear, Pablo, un aula ¿eh? de matemática de primero, enterita, con toda la programación didáctica y todas las situaciones de aprendizaje de, del programa Brujo la 20. Directamente, el curso preparadito para que tú después lo retoques, cambies, pongas cositas y dejes el curso maquetado. A mí, aunque no me diga a mí que no, que no está bien eso. También eh, han integrado, eh, han in añadido últimamente unos cambios o unos complementos bastante significativos. A mí me parecieron significativos cuando me lo estaban contando. Y es eh, la posibilidad de integrar, de, de añadir herramientas de conferencia como el GICSI, el, el, el MITE, perdón, el MITE, no, el claro. TIN de, de claro. gobierno, sí. ¿vale? El TIN de gobierno y si se decide eh, o si ustedes quieren... Eh, solicitar el licitado educativo, podrían tranquilamente añadir el Google Meet que nos permite también. Pero no solo el, el servicio de Google Meet, también podría eh, se ha integrado el tema de las tareas de Google, esas tareas de Google que tanto gusta a la gente, pues también la pueden hacer dentro de Vagedes y también pueden utilizar el Google Drive directamente en Vagedes. Y una cosa chula que estaba también, que han puesto hace poquito, es el poder integrar actividades del aula digital canaria. Se trata de integrar dentro del aula virtual las situaciones de aprendizaje del programa La 20. Y luego, no solo para verla, sino que desde de, de, de, de, de, puedes editarla, cambiarla y hacer lo que quieras con ella. Y otra cosa muy buena que han facilitado, la participación de las familias. Es la única aula virtual de las que conocemos que permite el acceso a la familia y yo, eh, no, con no, esta no, no. parte, yo nos resumiendo. Comentaron, nos bien. comentaron también, tú me dijiste que había un blog que había, que, que ah, sí, bueno sí, que, sí. Que, que, que no... Sí, sí, sí, perdón, mira, lo tenía ahí en la presentación. Nos indicaron en esa reunión que si querían enterarse de todas las novedades que van saliendo de de todo lo que se va haciendo, suscríbanse a ese blog. Muy bien. Al suscribirse van a estar a la última de todo lo que se publique. Mira, y abusando de, la, de, la, de los compañeros y compañeras... Eh, si alguno, por favor, eh, o alguna algo, alguna ha usado EVAGD, podemos mostrarlo. Pero, por favor, Norberto, brevemente, si eres tan amable. Eh, sí, Luis. Eh, yo, precisamente, he compartido un aula con Luz para a lo mejor le podría resultar de interés a, a los compañeros del claustro. Y, bueno, he ido, poco a poco, construyendo un aula de primero de la ESO, de prácticas comunicativas y creativas, y de momento pues eh, la voy construyendo poco a poco con un foro para que el alumnado plantee las dudas que les pueda surgir y también tengo una sala de reuniones para realizar videoconferencias y demás. También tengo implementadas tres situaciones de aprendizaje y si quieres, Luz, pues podemos ir comentándolas porque hay algunas actividades que he puesto que tal vez podrían ser interesantes. Entonces, por ejemplo, en la situación de aprendizaje arrancamos. Hay una actividad que se llama Dibujamos la Música, eh, en donde un poco se ve lo que comentaba anteriormente Freddy sobre la integración de las tareas de Google dentro de Evagd Entonces, eh, eh, se puede ver cómo eh, se puede aprovechar el potencial que ofrecen las tareas de Google y lo podemos implementar dentro de un curso de Evagd Asimismo, también eh, hay otra actividad que me parece bastante interesante, que se llama Aprendemos de la Evaluación, donde a través de un complemento de H5P, que recientemente se ha integrado en EvaGD, pues podemos hacer eh, pues tareas de coevaluación, eh, de manera que vamos rellenando un formulario y se genera un documento que pues que va a servir para que los, los alumnos eh, y alumnas se evalúen entre sí. Y después también tengo una actividad que eh, me pareció bastante interesante enseñar, que es un, te un test de inteligencias múltiples. Y que sirve para que para conocer un poco en qué capacidades destaca el alumnado y a lo mejor tal vez alguien eh, se podría ofrecer como voluntario y así se puede se puede ver. Ah, ah, eh, mira mira eh, entre, entre nosotros este chiquito me gusta. ¿eh? Sí, sí. Puntal. Ah pues Ernesto genial eh, pues si quieres Luz eh, eh, tú vas haciendo apuntes ahí de lo que va contestando Ernesto. Eh, ¿De pequeño te gustaban las clases de matemáticas? Uh, eh, eh, no me identifico nada. Vaya, vaya. Eh, ¿Y sueles cometer errores ortográficos? Uh, bastante. Yo aquí pondría... me identifico poco. ¿Aguantas <risa> eh, sentado mucho tiempo? Bueno, la vista está, no, no, no demasiado. <risa> <risa> Igual lo no debería haber sentado. Eh, pero cantar, si sí, cantas bien, ¿no? ¿Me estás oyendo? No, la verdad es que no me identifico nada. Eh, ¿Dibujar? ¿Qué tal el dibujo? para? Pues bueno, eh, no demasiado. Oh, qué pena. Eh, ¿Tienes amigos? Acabo de llegar. No me, identi eh, me identifico poco. Vale, vale. ¿Y le dedicas tiempo a pensar, reflexionar? Eh, no, no, la verdad es que no, no me identifico nada. <risa> Pero los animales sí te gustan, ¿no? Eso sí, sí. Oh, mira, sí, mira, mira sí. tengo mi pegatina del Loro Parque y todo. <risa> <risa> es eh, eh, que me identifico bastante. Pues vamos a ver en qué, en qué capacidad destaca. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta pequeña aplicación. Pues... Estupendo. Inteligencia ah, naturalista. Miren, miren, entre, entre nosotros eh, creo que me gusta. Creo. <risa> sí, sí, sí. sí, sí muy bien, muy bien. Fre eh, eh, Norberto. Eh, eh, ¿Algo más? Tenemos eh, poco tiempo. Eh? Pues nada, ya para terminar eh, me gustaría ver un poco en la situación de aprendizaje eh, de recetas saludables para cuerpo y alma. pues Lo que he hecho es integrar eh, una situación de aprendizaje completa de Aula Digital Canaria. Y ahí un poco se ve, pues, todo lo que se comentaba anteriormente de la integración de EVAGD con las distintas herramientas. A mí, perdona que, que, pero, pero, pero esta parte de, del Aula Canaria y del Classroom me parece fantástica, pero quizás lo otro, no sé, prefiero estas dos, no, las veo como más atractivas. Eleva S, Eleva GD, no no sé. Bueno, Aula Digital Canaria y Google Classroom son alternativas. Y yo, en mi experiencia, a mí me gusta de Eva GD, pues que puedo eh, llevar un control de todas las actividades que va realizando el alumnado y, y se va reflejando en, en el informe calificador pues todas sus puntuaciones. Y eso para mí es una ventaja. Asimismo, también, de como se está siempre actualizando, pues tiene, eh, tienes todo el tema controlado de la normativa de protección de datos. Y eso me parece bastante interesante. Sí, yo creo que me expliqué un poquito mal. Es decir, se ve genial y súper completa, pero los que somos de infantil y de primaria, yo por lo menos no me veo usando eso. No, no veo cómo poder hacerlo. Por ejemplo, yo soy de primaria, de, trabajo con primero de primaria y, y utilizo de con, con, con mi alumnado. Ya, Pepe, tú podrías enseñarnos el aula. Sí, sí, ¿Tú, sí, ¿tú sí, tienes un aula con primaria? Sin problema. El Luz tiene. Pues acceso mira, porque queda poco tiempo, te aviso, yo, para que vayas vale, un poco vale, rápido. Lo sí. comento rápidamente. El Luz Pero me, yo, me interesa que se muestre esto, la verdad que sí. <risa> Mira, esta, esta aula la creamos a partir de un material que nos facilitó el, en una formación de lectoescritura en el CEPI Gran Canaria Sur, se llama el Surrón de las Letras, y a partir de ahí cogí el, el material e hicimos una pequeña adaptación para llevárselo a, a, a, al alumnado de, prima, de primero de primaria. Si puede ver ahí, en la introducción pues hicimos un, eh, con, pusimos el cuento con su audio incluido y demás para adaptarlo a, a, a los niños de estas edades. El cuento donde presentábamos los personajes que nos iban a acompañar a lo largo de, de todo el curso. ¿no? Eso fue la primera parte y luego, pues, si, si nos fijamos, en, en ahí están la, solo la, las cinco vocales. En la letra O, por ejemplo, más o menos todas tienen la misma estructura. La letra O comienza con eso, con un pequeño cuento para introducir la, la letra, una rima, y luego a partir de, de, de esas lecturas y de esa rima, pues empezamos a construir actividades, por ejemplo, como esta de seleccionar la letra que estamos trabajando, de señalar el dibujo que contiene la vocal en este caso, la vocal O, otras que son de arrastrar los dibujos a, a distintos contenedores. Eh, actividades súper eh, atractivas para, para el alumnado de esta edad como, como decía. También esta de seleccionar la letra e incluso al final pues le añadimos un acceso a estas son parecidas, ¿no? Le añadimos un acceso a un PDF para que el alumnado en casa si quería trabajar con, con, con ficha en papel, pues lo pudiese hacer y también para que para nosotros mismos tener más o menos organizado el, el trabajo. Eh, estas actividades están todas hechas con H5B, que al principio pues, costó un poquito, pero con la ayuda de Luz, con algunos videotutoriales, las asesorías TIC siempre pues, echando una mano. Eh, al principio cuesta un poco, pero después empiezas a trabajar con ellas y prácticamente es copiar y pegar. El resto de las letras siguen la misma estructura, un cuento, la rima, las típicas actividades de, de arrastrar, de seleccionar letras, etcétera. Todo eso muy, muy visual y muy amigable para, para el alumnado de estas edades, como vuelvo a repetir. ¿no? Eh, ah, se me olvidaba. Eh, también pusimos un apartado de comunicación. En el curso pasado, donde eh, pusimos un foro y, una video, y el enlace a la videoconferencia para la coordinación con la familia. La verdad que fue un acierto porque las familias en ese momento entraban con la cuenta de, de, su, de su hijo o de su hija y... Y, y nada, participábamos en eso. Para este curso ya tenemos planteado pues, hacer, eh, crear un aula aparte, crear un aula de coordinación solamente con, con la familia. ¿no? Pepe, Pepe, no un poco que te complica mucho la vida, ¿no? Yo, yo en Zaragoza usaba WhatsApp con la familia. Pero espera, espera, espera, compañero, WhatsApp, ¿de ¿verdad? Y, no, y nuestra salud mental como docentes, ¿qué pasa? Pepe, por favor, explícale nosotros, las aplicaciones que tenemos aquí en nuestra comunidad nosotros autónoma. Nosotros aquí utilizamos la PP Familia y Pincel Cade y funciona perfectamente. Ostras, es que aquí eh, vosotros tenéis un montón de movidicas de estas para hacer las cosas. Me a sí, echado claro. un montón de horas, pero parece interesante. Está muy bien. ¿Algo más, Pepe? No, yo Muchas creo gracias. Que más o menos. Muchas gracias. La verdad que tenemos unos referentes TIC aquí, muy buenos, que son líderes pedagógicos y te los quiero… Ah. ...para el plan de formación de centro con los apuntes... ...porque esto, esto tiene que tirar para adelante... ¿eh? ...a ver, eh, Freddy, ¿algo más? ¿Me queda terminar nada más? chicos... Perdón, venga, venga, venga, venga. venga, venga. Eh, Nada, puse esta comparativa... ...estaba en la presentación y me pareció súper curioso... ...y me quería compartirla con ustedes... ...porque hace una comparativa de los tres espacios... ...que estamos hablando esta noche... ...Aula digital canaria la primera columna... Eh, bajé de la segunda... Y el Classroom, una tercera. Y en la comparativa se puede ver eh, gráficamente y muy visual, eh, un poco que si hablamos de dónde se guardan los datos de, eh, de nuestro alumnado y del profesorado, o de los que participamos en la salud virtual, se ve claramente que los datos en servidores de la consejería se guardan en Auroritas Canaria y en EBAGD. ¿Qué interfaz gráfica, sencilla e intuitiva que gusta mucho? Pues ya se ve que en Auroritas Canaria y en Classroom. La gestión de participantes, ¿dónde está centralizada en el cauce? Pues, en ADC y en EBGD, es decir, ¿qué de los espacios virtuales que nos ofrecen de estas aulas virtuales, cuáles permiten una gran diversidad de actividades y recursos? Pues, se ve ahí gráficamente, y muy visual, y el, en cuál se permite el acceso a la familia, también se ve claramente en esa comparativa. En, en cuáles se integran las situaciones de aprendizaje del aula digital canaria, también se puede ver. Yo simplemente quería compartir, compañeros y compañeras, con ustedes, para simplemente, para ayudarlas a decidir, porque ahora vamos a votar, ¿no? Sí, claro, claro que vamos a, ¿Vamos, a vamos a votar, tenemos pues si no, que, no, que votar tenemos, tenemos que votar para... Si no, ponemos otro claustro, sí, otro viernes... Sí, sí, no no, no, no, no, aquí no se ponen más claustros de esto, esto, esto hoy queda, queda decidido. Claro. Pero, espera, eh, Freddy, eh, vamos a mostrar porque ha llegado profesorado nuevo y la comisión TIC nos dijo y nos, eh, el año pasado que era mejor tener una sala de profesores virtual. Y, claro, la sala de profesores virtual, viendo todo esto, claro, la tenemos en el BGD, y la tenemos en el BGD porque más, nos parece que es más seguro. Eh, y, claro, habría que enseñárselo a los nuevos. Así que, por favor, todos, porque vamos a participar todos e incluso, ya, ya se los comentará, Saquen por favor su, su Yo móvil, no, vuelvo eh. al cuarto de... no, tú por favor. No, estamos me, en un claustro. Me siento con mis compañeros. Pues sí, estamos en un claustro. Mira, te puedo sentar ahí, al lado celeste. ¿sí? Uno por ahí. Muchas gracias. Venga, venga, venga. Ay, venga, adelante. Aquí les dejo con Salva. No Muchas perdamos gracias. tiempo, Salva. Venga. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien dice nuestro señor director. Hemos hecho, unas actualizaciones en, hemos hecho unas actualizaciones en nuestra sala virtual del profesorado porque le queríamos dar un enfoque más eficaz, más integrador, más inclusivo y más participativo, sobre todo para que todos y todas podamos realizar aportaciones, sugerencias, comentarios y críticas constructivas, por, claro, por supuesto, constructivas, constructivas. de todos los proyectos, planes y actividades que vayan aconteciendo durante el curso. Con la ayuda de Luz vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestra aula virtual del profesorado para, para todos los que hayan llegado nuevos o para eh, mostrárselo a los que ya llevan unos añitos con nosotros y bueno, como ven, un aspecto nuevo que tiene nuestra plataforma, nuestra sala de profesores, moderno, organizado, y ordenado. Me gustaría que no me pararan otra vez en los pasillos para decirme que no encuentran tal o cual documento, que es muy grande y que tiene muchos enlaces. Creo que ahora está totalmente ordenado ¿vale? y, y tiene un aspecto muy moderno. ¿vale? El que quiera crear sus propios cursos es muy sencillito. Ajustes, apariencia, tienen que elegir la opción lambda y en el formato es mosaico. Sencillo, facilísimo. Y van a tener una apariencia como la que tenemos en pantalla. Eh, vamos a ir viendo un recorrido, los bloques. El primero que tenemos, hemos creado eh, el de las videoconferencias. Ahí hemos, hemos creado una, un enlace para cada grupo, ¿vale? además de para la CCP y para eh, el claustro, que va a ser fijo para todo el año. ¿de acuerdo? No vamos a tener que mandar las convocatorias con enlaces y demás. Aquí están fijas para todo el año. Ojo, vamos a utilizar Gipsy que es mucho mejor que la de Google. Tiene más eh, servicios y se pueden hacer cosas, además de que está integrada dentro de la plataforma. Sí. Seguimos en el siguiente bloque, el de... Tablón. El tablón de anuncios, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ir eh, poniendo todas las novedades que vayan llegando al centro, ¿de acuerdo? ¿Qué era, qué era? Eh, <risa> La pregunta, ¿Puedes poner ahí la luz del piso para buscar piso? yo. Después lo hablamos, después lo hablamos ¿vale? Después lo hablamos, no, sí, te, sí. Preocupes, no te preocupes. Eh, Ernesto, Ernesto, después hablamos de ese tema, no te preocupes, de verdad. También vamos a colocar las novedades que vaya sacando la Consejería de Educación, ¿de acuerdo? La última que hemos colocado es la del eh, servicio eh, adicional del G Suite para el profesorado. Y, por favor, les pido que le echen un vistacito porque queda detallado cómo tenemos que utilizar el YouTube para nuestro canal, el canal del profesorado. No queremos tener problemas con la seguridad y la protección de nuestro alumnado. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a entrar ahora la en las jefatura de estudio. Ahí voy a ir colocando todos los documentos que estén relacionados con la jefatura de estudio. Lo último que he hecho es colocar los horarios. Este, este nuevo, ¿cómo se llama? Heráclito. Eh, Ernesto, Herac Ernesto, Ernesto, Ernesto muchacho, Aquí Ernesto. tienes tus horarios, puedes acceder a ellos, vas a ver tus grupos, aunque vamos, es fácil saber qué grupos te van a tocar, eh, siendo sí, el nuevo. Es que acaba, acaba de llegar, ya todo el mundo lo ha cogido. O sea que, venga, venga, venga. Vamos. Siguiente bloque, documentos institucionales. Aquí está la idiosincrasia de nuestro centro. Y le pedimos a todos los compañeros y compañeras que se lean el documento, ¿vale? El proyecto educativo, el proyecto de gestión, el NOF, la memoria y la PGA. ¿Vale? Ahí está nuestro quiz nuestro del CEO San Borondón. Y todo aquel que quiera realizar aportaciones, sugerencias, comentarios y críticas, Constructiva, constructiva, claro. Constructiva. Le hemos abierto un foro a cada uno de esos documentos para hacer documentos vivos, flexibles y que todos podamos entrar en debate. Cada vez que uno quiera realizar alguna aportación, comentario, sugerencia o crítica constructiva, nos llegará, claro. nos llegará un correíto a cada uno y podremos entrar en un debate y poder hablarlo. ¿De acuerdo? Seguimos. Los planes. Recordarles a todos que tenemos 12 planes para este curso. Y tenemos que llevarlos a cabo todos. Estos planes no son de un grupito o de un departamento en concreto. Todos tenemos que llevar estos planes, nos los tenemos que leer. Para ello hemos puesto una vista muy visual. La parte de, en la parte de arriba, el primer icono nos va a llevar al documento, que nos lo tenemos que leer con tranquilidad, ¿vale? ser conocedores del mismo. Y si queremos hacer alguna aportación, sugerencia, comentario o crítica, podemos hacerlo pinchando en el enlace del foro, ¿de acuerdo? Seguimos. De la misma forma que vamos a, tenemos un, un bloque para el, el, la CCP o para el claustro, donde iremos colocando toda la información de estos organismos, ¿de acuerdo? Eh, las actas, las eh, hojas de asistencia. Y ya que estamos en el claustro, vamos a aprovechar y les vamos a pedir que registren la asistencia, la asistencia a este claustro extraordinario. Ahí tienen un código QR. Eh, por favor, todo el mundo. Que esta va a ser la firma. No se los voy a dar en papel, eh. Así que entren. Eh, Podemos mostrar cómo se realizaría la firma. Sí, Escaneen. Eh, de todas formas, en las libretas tienen por detrás un… ¿Es por detrás o por delante? En la primera hoja tienen este código QR que lo pueden utilizar para hacer la firma en el cloud. Ernesto, coge la table, muchachos, que te acaban de dar una table, hombre. ¿Me la puedo quedar? No, no, no, no, no. la table es del centro ¿eh? y está inventariada. ¿Y si la enajero? Bueno, eh, vamos a ir a… Mira, aquí es como lo veríamos en formato de… de con un móvil. móvil. Van, bajen, por favor, a... ah, para entrar van a, le van a pedir las credenciales del dominio Medusa, que es lo que todo el mundo llama la clave Medusa. Entramos en la sección de claustro, a ver si ya están dentro. Bueno, pero ellos ya cogieron el código QR, ponen su clave, entran. Y en la primera parte del claustro, ahí lo que dice es asistencia al claustro. Hacemos clic, se nos abrirá la asistencia y aquí justamente no está, no está activa. Esto, es que, ¿sabe lo que pasa? Que, que como estamos un poco retrasados, la hora de vigencia para poder fichar ya pasó. No se preocupen. No. No. Nosotros les vamos a poner la firma, la hoja de firma hay que ponerla de fuera. Perfecto, bueno, no se preocupe. No se vaya nadie. Y si se va alguien, que, que yo me quede con la cara, ¿no? Que no se vayan. Bueno, están ahí en ese, en, ese, en, ese, este en ese bloque. Ven en la parte alta que está el Camino de Migas o Camino de Hormiga o Hilo de Arianna Siempre, en muchas webs, aparece arriba los diferentes sitios donde has entrado. Es como una caja de, ¿cómo se llama?, una muñeca matrusca. Y ahí tiene claustro. Hagan ah, clic en claustro para salir de, de la firma y eh, bajen a la parte inferior porque, a ver, ha llegado el momento estelar de la noche. Vamos a hacer la votación sobre la plataforma virtual que utilizaremos con el alumnado en la plataforma educativa. La otra ya, sabe, ya sabemos que va a ser en EMGD. Así que ahí tienen, ven ahí en H5P, viene y dice votación. Así que hacen clic en votación y se les mostrará esto. Queremos que voten, ¿eh? Todos, por favor, todos y todas que voten. Así que baja… ¿Lo puedes hacer grande? Sí, Pregunta. sí, por favor, hazlo grande, hazlo grande porque así se ve, ya ellos vieron cómo se entraba. Bueno, eh, pueden hacer la votación, pero mira, Luz, eh, tú también y yo, nosotros tenemos que hacer la votación. ¿Te importa que la haces ahí, te ven? Venga. Venga, vamos Empieza. a hacerla, venga, comienza la selección. A ver. ¿Qué espacio virtual de los que ofrece la consejería me gustaría utilizar? Sí, venga. Pues estoy entre dos, vamos a poner aula digital. Bien. Vale, no ¿Qué plataforma permite marcar actividades y evaluarlas? O sea. eh, Aula digital, Evagd, Classroom. Pero como me gusta Aula digital, pues vale. Aula digital. Correcto, parece que me gusta, gusta? ¿Sí? claro, sí, sí, sí. me gusta. Venga, venga, venga. ¿Qué plataforma está alojada en los servidores de la Consejería? Pues eso lo dijo Freddy, eh, Evagd y Aula digital. No me deja. ¿Volver sí, atrás? Sí. sí, sí, va a ser, va a ser que aprendí, sí, <risa> vale, sí. vale. en la comparativa. ¿eh? ¿Y qué sí. plataforma tiene la gestión de usuarios centralizada en la consola de servicios? ¿En la esa consola? sí, esa es EVA GD, esa nos lo está todo el día diciendo, que te acuerdas que antes sí, te dabas tú pero, de alta pero, a los usuarios en EVA GD. Pero, pero que también, EVA? yo creo que la aula Digital también, sí de, de, este eh, EVA GD. sí, de bien, bien, no, pero la aula Digital también, bueno, sí, Bueno. Ven. ¿Qué espacio permite mayor variedad de actividades? Uy. ¿tú ¿Cuál vas a coger? Uh, Aula digital. Aula. Oh, pues, no, pues, no, pues no, Va a ser Eva GD, que es un Moodle. Eso tiene un montón de actividades. Pues, Otra vez, la misma pregunta. Claro, porque tiene, tienes que pasar. Eh, claro. Bueno, pues vale. Eva GD. Eva GD. efectivamente, ofrece un mayor abanico de actividades. Bien. Esto está trucado. No, no, está trucado, que no está trucado. Nosotros no, no hemos hecho nada. No, ¿eh? no hemos hecho nada. ¿Qué plataforma permite el acceso a la familia? Ah, eso lo dijo Freddy antes. Sí, pero ¿yo quiero aula digital? Pues, pues una de aula digital. ¿Qué no? Vale. Ah. Eva GD. Vale, vale sí, Eva sí. GD, correcto. Continuar. Ah, ¿Qué plataforma utilizaremos en este curso? A ver, a ver, a ver. Eva, mire, es la primera vez en un claustro que veo salir un 100%, por favor. Por favor. Bueno. Eh, Gracias por su participación en el gasto Colgaremos, colgaremos eh, el acta, la hoja de firma. Mira, ahí hay dos personas que están saliendo. Por favor, que no se vayan, Que no cobran. ¿Qué es que no cobran, ¿qué estás diciendo? Y, y, y sí, sí, sí, sí, sí, y esto lo interrumpimos antes, ¿no? Y si pueden llamar a la, a la señorita que, no, que, que, que nos dijo antes que tenían... Porque, miren, ya, ya hemos acabado... Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Pensé que no podría despedirme de ustedes. <risa> Le agradecemos esta última ponencia. Esperamos que hayan disfrutado de la primera jornada del Congreso. Mañana les esperamos aquí a las 10 de la mañana. Eh, ahora al salir recuerden hacerlo de forma ordenada, que descansen. Buenas noches, un abrazo.